Queremos aprovechar los medios para informar a la población. Hemos estado en reuniones con la Confederación Nacional de Músicos Profesionales de Bolivia que aglutina a bandas, a folclores, a grupos electrónicos. Y hemos estado eh, escuchando las, uh, la problemática que tienen ellos y también la, las vicisitudes que pasan con estas otras instituciones como Sobodayo, Com, Abayem, Apsoprofón, etc. Varias instituciones que agrupan y organizan de alguna manera eventos musicales. Eh, les hemos explicado que la política del gobierno desde el año 2006 se mantiene invariable. Y que en realidad lo que vamos a hacer es esperar una propuesta de ley que van a eh, traernos, una propuesta de ley para los artistas, músicos de nuestro país, para que podamos nosotros uh, trabajar en ello, y eh, más bien que este motivo de este malentendido que se ha dado y que ha eh, generado algunas movilizaciones injustificadas en algunas, uh, algunos departamentos o regiones, eh, más bien se traduzca en un fortalecimiento del sector y que se trabaje en una ley integral que resuelva muchos de los problemas que tienen y que no necesariamente pasan por exclusivamente el tema impositivo. Son varios temas que nos han comentado, está el, el, el tema de la jubilación, el tema del seguro de salud, está algunas instituciones que están entorpeciendo el desarrollo del de los artistas, los compuestos, los músicos en nuestro país, en fin, todo ello. Eh, y, así, y por lo tanto, con todo ello, el gobierno nacional va a firmar un acuerdo ahora más bien para esperar esos, ese, ese proyecto de ley y en función de ese proyecto de ley, recién empezar a discutir, a dialogar con el sector para cómo el gobierno nacional puede, puede seguir apoyando para que nuestros músicos sigan desarrollando sus actividades cada vez mejor, en mejores condiciones y que todos los bolivianos se sientan pues eh, dignos y se sientan orgullosos de tocar nuestra música y de interpretar la música que nos gusta a todos los bolivianos. En ese sentido se ha llegado a ese acuerdo, creo que es algo importante para todo el país. Eh, repito, vamos a mantener lo que estamos haciendo en tema tributario y a esperar, y a esperar eh, ese proyecto del que esperamos justamente resuelva de una vez por todas y de manera estructural esta problemática. ¿no? Nuestro presidente también va a asumir, tomar la palabra. Bueno, queremos eh, con la venia acá de nuestro ministro eh, de Finanzas, de Economía Pública del Estado de Provincial de Bolivia, acompañado de todos los dirigentes nacionales, eh, federaciones departamentales, la Confederación Nacional de Músicos Profesionales de Bolivia que aglutina a bandas a grupos electrónicos y folclóricos, estamos muy satisfechos y, y aceptamos esta, este reto, este nuevo reto de organizarnos y fortalecernos los artistas a nivel nacional para trabajar en una ley de un artista de músico boliviano y, bueno, posteriormente darle continuidad a cumplir también con las obligaciones con el Estado. Eh, queremos decirle al país y a los músicos a nivel nacional eh, de que no nos dejemos mal informar De que este tema no se politice ¿no? Hay que darle continuidad a nuestro trabajo Como lo estábamos haciendo hasta ahora ya, eh, Y también eh, estamos muy contentos Y reconocemos la voluntad política De nuestro hermano presidente Evo Morales De que quiera siempre ayudar a, a estos sectores Que producimos eh, música, folclore, danza Una de las riquezas eh, más fuertes de nuestro Estado de de Ministro, muchas gracias, nos vamos muy contentos. Acá eh, hay un compromiso de tra trabajar de manera conjunta, Estado, ¿no? y con esto vemos también de que el Estado escucha a, al pueblo y escucha eh, las propuestas, y en base a eso hay que seguir construyendo esta nueva, esta pache Grande. Muchas gracias. Queda claro de que eh, la ley de exención de impuestos está vigente. Está vigente y eso está aplicando, en realidad eso abarca a muchísimos uh, artistas y eso no hay ningún inconveniente. Lo que se ha quedado es que vamos a ir avanzando también en eh, socializar algunas de las normativas para que vaya poco a poco entrando la conciencia tributaria al sector, como lo ha manifestado nuestro presidente, y por lo tanto, eh, como se ha estado manejando hasta ahora, no eso es lo que está vigente. Eso es. La 2206 y sí. la 1241 vigente. Okay. Está vigente, está Estamos vigente. extensos, liberados eh, de ¿no? la Confederación Nacional de Músicos Profesionales de Bolivia con Amprobol acoge a las bandas a nivel nacional en bronce, a los grupos electrónicos y folclóricos quienes están afiliados a nuestra ente matriz. Estamos hablando de estos tres géneros específicos. ¿Ya? También has, hacemos un llamado a la unidad, a la organización de otros géneros que están involucrados en el arte, en la música y en el folclore. Porque no puede haber tres, cuatro, cinco entes nacionales. Todos somos bolivianos, todos tenemos los mismos derechos y obligaciones con el Estado. ¿no? Entonces debemos unirnos, organizarnos. Eso sí, no vamos a permitir el manoseo ni la intromisión de algunas instituciones privadas como Sobodaicom, como ABAYEN, ¿no? que son los agentes eh, los agentes de algunas eh, instituciones del Estado ¿no? que perjudican. Y estamos pidiendo públicamente también que una auditoría interna, externa y especial desde su creación de estas instituciones. Porque estas instituciones, como también algunos representantes o promotores empresarios, prácticamente han perforado los pulmones de los artistas bolivianos y sobre todo los grupos peruanos. Por eso de que también en el acuerdo hemos indicado al hermano ministro de que vamos a pedir de que se plantee una nueva ley inmediata para los grupos extranjeros y con un tributario fuerte, ¿no? porque ellos se lo llevan la plata de los bolivianos. ¿No? Entonces, y es más, están asfixiando nos quitan el trabajo ¿no? nos quitan el pan Pero hasta el... ustedes están pagando impuestos o no? no, la ley 2206 nos exime, nos libera eso ha dicho el hermano ministro ¿Está de ¿Están, ¿están de acuerdo con lo que es lo, lo están pidiendo los músicos y artistas que ayer dijeron queremos una ley específica para el sector? Están de estamos de acuerdo primero la ley del artista del músico boliviano se tiene que trabajar, para eso estamos llamando a la unidad. Muchas gracias, mi nombre es Gonzalo Choquehuanca, presidente de la Confederación Nacional de Músicos Profesionales de Bolivia. Les agradezco.